¿Qué tal? un nuevo video. tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El día de hoy. Venimos aquí al Oxxo saxo, saxo, un saxo. Estamos de huevón ahí en la casa ¿verdad? <risa> En eso les dije ¿Por qué en vez de estar haciendo nada aquí No vamos a, no sé, andar mujerieando <risa> Y vino aquí Pauli dijo No, no, no, no Te van a pegar, Nano Vamos ahorita mejor a comer palomas ¿Vamos, ah, sí, vamos al cine Vamos sí. al cine Pero no, no, más palomas Vamos ah, a llevar más provisión, Nano O sea, me están diciendo que vamos a ir a un cine Ajá. Pero como, o sea No, no vamos a comprar lo común de siempre no, Exacto, exacto. No. Vamos a comprar por fuera del ah, cine, exacto. muchas personas lo han hecho. Yo sí, yo sí, siento que muchas en México lo han hecho. ¿Por qué no ser nosotros? Exacto. Exacto. Exacto. Sí. Vamos a ver qué compramos Así para vamos meter al cine. A ver si se pueden, pero pues no creo no, que haya taco rápido. Podemos llevar una Pepsi familiar, No, no cabe. No. No, ni no, modo que se no, la meta, ¿verdad? No, aquí, te no. lo puedo poner con cinta la, ¿no? uh, Yo como estoy seco, me voy a poner algo aquí en mi costilla Ah, ¿no? neta, ¿Está ahí está se seco? cuadra ah, ahí se cuadra la panza Esto aquí está seco, ahí me lo pones poner Exacto, <risa> traemos ahí herramienta para poder meterla Sí, como exacto, cinta. traemos cinta, tirro, dijera Nano, ¿verdad, Nano? Sí, pues Cacahuate, ¿cuánto es? llevamos? ¿Cuántos crees que nos quepan? Con cosas? dos de esos, ¿no? Sí. Para llevar más cosas mejor sí, puedo meter así como uh -huh. en las Sí, fácil Ah, en el suéter así, Ajá, cinta. Cinta, para que no se caigan Aunque vamos a parecer locos entrando al cine con suéter Porque hace un calorón aquí en Vallarta No, pero el aire acondicionado del cine está, está a gusto Ajá, exacto, es la ventaja ¿Gancitos? Este? Gancitos, unos gancitos, sí, lleva atrás Héctor. ¿Cuál es un gancito? Eso ah, O lleva los chiquitos Que lleva a los chiquitos, hay, hay, a los chiquitos hay ¿no? Mi, no, este es... Este, mi el gancito cómo ir a ganciarme? Ah, ya, ah ya, sé, ya, okay. ya, ya muchos ahí comprenderán ¿Cuál prefieres, el chiquito o el grande? Ah. ¿Te gustan grandes, grande, papá? Y nos vamos a llenar con el grano. Ah, okay. exacto Unas papas Porque si es algo esencial Las papas Que hay okay, variedad También podemos llevar refresco bebidas bebida Nada, sí bebida sí es esencial ¿Crees que te quepa esa? No, no, me cabe, loco Está muy grande está, está muy es grande Sí, es muy grande sí, sí, no, no. El palgadito si me cae Se va a solo Exacto es Ajá El tripié que sí bonito, la muchacha de loca. Ah, sí, ah, sí. sí. No, no. Vamos, vamos Vamos, pagar. Bueno, vamos Vamos, no, <ríe> para... o sea, vamos sí hay que pagar Toca a pagar, a ver cuánto sale. El que ande más cerca, Ajá, va a paga. Va a pagar, exacto. Eh, unos 200 pesos. No, yo le calculo 400. Yo soy más. Yo le calculo 200, 200 y feria. No, yo, ah, yo 400. 200, ¿verdad? 300, me quedo en 300. 300 pesos, yo ¿verdad? digo que 200 pesos andamos. Y Mario 400. Ahí, no, va, ahí, ahí la va la cuenta. No, tu cuenta del Donso. Ahí ahí va llegar 200 pesos y va. 261. Sí. ¿Quién paga? <risa> El latino, ahí, yo dije 400 Tú eres ¿no? el último, Mario Te toca pagar a ti 261 dólares ¿Cuánto es? 261 son... 10 dólares, eh, 10 poquito, dólares 11, 11, dólares, más 11 dólares. dólares más o menos 12 dólares más o menos Y este, A mí me gustan las ofertas A ver, que son 8? paletas espera, no, esto no. mm, ¡Qué vergüenza! No trae nada No tiene nada Es puro <ríe> aire en aire ¡Uy, oh, de vera! ¿De vera? Ah, wow. no. Tienes que reportarlo, mire, es un estafón Gracias <risa> Muchas no, no, no. gracias Ahora sí vamos a ver cómo nos cabe todo esto, ya vamos preparados Aquí yo traje cinta, espérenme ¿Tiene eh? cinta? Ya vení sí. preparado, ya Sí, ya venimos con todo No es la primera vez que lo hacemos, es que ah, es la primera la vez pero un video ah. Mira, yo aquí como a estos largos Esta parte. Así, ajá, exacto A ver, nano, en la panza Ay, se cae Espérame, espérame, bien. espérame ¿Crees que quepa, güey? Sí. ¿Con eso más? ¿Ahí la sientes bien Ahí, o más? Ahí está bien Todo bueno. no, no, solo de pasar el punto de pichón Listo, listo Ponte la playera ¿Pasa? ¿Pasa? Ay, sí pichón. pasa, tiene hernias es que No, tiene no hernia. sí pasa, sí pasa, a ver ¿Van a decir qué brazos tiene tan grande? Creo, creo que esto se pasó de ejercicio No, boludo A ver, a ver para acá Pásale, mira pa, pásale no, no, no, para atrás Dale, dale, dale, dale una <risa> moneda te a, a ¿No? no sabes, ¿eh? no, no, güey No, no sabes pero Casi chocaba, no, sí, vale. no Dale No puede está aplastando No se aprientes tanto ahí, Mira, Paul, yo así puedo entrar Y me encontraron Ay, mi coca para mí Sí, sí obvio pues Esa no. esa tú la vas a tener no. que escondértela Usted la va a tener que ver toda Esa te la puedes poner aquí, sí, no, eh. no No, pero ya. Sí, Ahí mero, si sí se puede Ahí, ahí <risa> Oh, está por todo <risa> <risa> <risa> aquí puedo meter, mira, el refresco a ver. En mi bolsa sí. Listo <risa> Ay, la cinta, güey <risa> Vamos a ver si podemos pasar ¿Creen que se ve? Es más, vamos. ahorita nos vamos a poner a ver si ustedes nos descubren. Ey, pero no hemos, ¿Creen que se ve? no hemos comprado todavía. No manona. La, la, la, la, la, la, la, la función, entrada, exacto. la vamos a mandar a mi sí, papá. Ey, mi papá va no, a comprar la sentada. No vamos a ver, María, ¿no? Yo parezco que estoy panzón. ¿Se nota? No, no se nota. A ver, escriban en los comentarios. Sí. ¿Crees que nos revisen en la entrada? <risa> ¿Qué? ¿Pasa? No. Si ah si pasa. También Paul. Yo no. Él nada más por los refrescos. Está, está medio ¿Sí? deforme, Mario. Pero imagina cómo estoy. Y ahora vengo. Y me levanto. Ah, ah, me. Ah, ah, me levanto. ¡Vamos! <risa> vamos no, no, no, no, no. sí, bueno también decir que lo hacemos porque ayer venimos. No había palomitas no palomita de sabores, exacto. No de sabores Estaba pobre el cine. No tenía hielo. Sí, Más no que nada por eso lo hacemos, porque ya aquí en el cine no, no pero, hay nada. Pero no, ¿no? se ve, hermano. No, no, ¿no? no se ve, no se ve. No, no, no yo se ve. Exacto, es natural eso. Creo que, creo que la cámara se ve, ¿no? No, no, no se ve. no ¿se no. ve la cámara? No, no, no, está, no. Bien, está bien cubierta. ¿Y vamos a hacer cola para comprar palomas? No, güey, no, yo digo que no. Así no sé con el toma que subiste. Exacto, ya con el ¿En qué la canteamos. ¿En okay. qué? Fue en no comprar un churro. Sí ¿Cómo? compramos, pero nomás uno. Ajá, churro. Chetos. Sí, chetos. Chetos. ¿Quién nos trae? Tú. No sé. ¿Tú? ¿Tú nos güey. <risa> <estás> cheto, nano? <risa> no saben no sabe ni, sí, no sabe ni lo que trae ¿sabes? Entró con el cargamento nomás, ¿verdad, Nano? Como el agua viene bien helada hey. Siente frío <risa> oh, oh, Siente bien helado ahí <risa> Ay, Así me encogió más. <risa> no se ve no, no, tú Fíjense no, ni tú ni no. Nano, la verdad Yo sí, porque vean Cómo, cómo tengo los brazos, vean Sí, esa, se pasó un poquito de esteroides Mario <risa> Dicen algo que a lo mejor nos pueden meter a la cárcel o, o ya vetarnos de todos los cines, pero no, no creo. Oye, nada, ¿no? si nos llevan preso, ¿qué vamos a hacer? Ay, yo no, soy un turista. <risa> Exacto. Bien, ahora sí llegó la hora de la entrada. Llegó el momento, a ver, vamos sí, a ver no, si logramos no, entrar. Ay, vamos sí. a ver si logramos entrar a la frontera, no, no. Vamos a, a ver si pasamos a, ver, si cruzamos a la Estados la Unidos. Ay, se cae ese es como llegar hasta un ¿no? día exacto, ah, exacto. Entonces, al menos ya logramos pasar ya al... ya estamos en la fila bueno al menos ya pasamos lo que es ahí la, la línea la, la fila esta claro. línea que está aquí esta línea de la México, Estados Unidos, falta la diferencia. Estados Unidos es alfombra y México es. <risa> exacto, exacto, sí, sí, hay diferencia. es este. Ajá, es México. Este. Ahí es Estados Viene Unidos. Hasta alfombra. Ajá, exacto. Que es otro nivel. Y ya es otro nivel. Lo bueno es que ya logramos pasar a Estados Unidos, pero falta otro filtro. La en la caseta en la caseta a la, ¿La caseta Nos pueden regresar Nos pueden regresar de ahí no, no, Dice sí. abriremos un pozo para Hay que traer. abrir un pozo nano por ahí abajo no, no, Como? Ahí va Con migración Me valió Le pagan muy bien, bien? No, pero no, sí. Ya vamos a pasar el segundo filtro Segundo filtro, Nano ¿Ey, tranquilo, tenis, tranquilo. Va, aquí, tranquilo. tranquilo Oh, nos vemos oscuros Es que ya es de, ya de, ya de noche ¿vamos? Ya es de noche, ya noche, sí, sí, sí Como que ya es hora de, de entregar toda la mercancía, ¿no? Sí, porque luego nos pueden Entrega la mercancía, Nano Hola no. Saca la mercancía. Si sí se puede. Corre, Tranquilo. Tranquilo. Corre, corre. Sí, gente, cállense. los gansitos se aplastaron. Listo. Están aplastados, pero se logró. Sí, logramos pasar. Sí, logramos pasar. Sí, lo hacemos. Sí, lo hacemos, nano. Oh, no. <risa> oh, perdónenos ahí el micrófono no. sorry, sorry, sorry por el ruido. Pero logramos que era un dulce Bien, ahora sí ya logramos entrar aquí al cine sí, Pero vamos a ver la función Así que los vemos después de ver la función A ver si no nos sacan Ajá, exacto, a ver si <risa> no nos sacan si, si nos sacan ahí les grabamos De todos modos mi papá ya también logró entrar con su coca sí, aquí no, hay, no hay cámara no, no hay cámara Lo bueno que ya pasamos Así vale. que nos vemos ahorita sí, Un lapso rápido Adiós Y pues bueno Ahora sí ya salimos Mario de Sí, cine. estuvo chida la ya película salimos la ¿no? película Y sí se logró el objetivo ¿Verdad? Sí, misión, misión cumplida No, nos acabamos todo ¿Verdad, Nano? No, no, Metimos mucho <ríe> Y pues bueno Mario Se cumplió con el objetivo y, y pues nos vemos En el siguiente video Mario Ah, Paul Vayan a suscribirse al canal Ajá. De Nano Nano también Exacto Ahí está la apareciendo Nano Nano Que también le infiltró la comida Y pues Mario También recuerden suscribirse A este canal y okay. dejar su like, activar la campanita Y también recuerden Mario seguirnos ahí en Facebook Ahí estará apareciendo sí. en nuestro Facebook Y recuerden seguirnos en Instagram Ahí estará sí. apareciendo Y pues nos vemos en un siguiente video Mario Bye Bye